Notación asintótica Una forma en la que los libros de Ciencias de la Computación pueden explicar mucho más de los algoritmos. Cuando termine este video podrás entender e interpretar cada parte de la definición formal de cualquier notación asintótica. Ya vimos qué es la complejidad en el tiempo o complejidad temporal. Existen algoritmos que pueden tardar más tiempo mientras procesan más datos. Lo podemos ver representado en gráficas, con lo que ya nos es mucho más sencillo comparar el tiempo. Pero, ¿cómo podemos clasificar estos resultados? ¿Cómo funciona la notación asintótica? Digamos que tengo un algoritmo que ordena números, y es bastante bueno. He calculado el tiempo con el que lo hace, y más o menos obtiene esta forma de crecimiento como complejidad en el tiempo. Nada mal, ¿verdad? Bueno, lo he vuelto a probar y obtuvo esta forma. Y lo volví a probar de nuevo y obtuvo esta otra forma. Siempre tiene variaciones en el tiempo. En el proceso, a veces tarda más y a veces menos. Y estos pequeños detalles me resultan en dos problemas. Primero, se me hace muy complicado escribir la expresión o fórmula que describe el crecimiento del algoritmo. Y segundo, el algoritmo cambia cada vez que vuelvo a medirlo. Bueno, una de las formas en que puedes haber pensado para resolver este problema es que al igual que redondeamos o aproximamos un número para volverlo más simple y sencillo de leer e interpretar, también podemos simplificar la forma de la complejidad temporal y obtener algo más compacto y útil con qué trabajar, lo cual se traduce a esto. Imagina este escenario, te están por servir algún refresco y te dan a escoger el vaso con el que puedes tomarlo. Tú siempre elegirás el vaso con el que puedas servirte una bebida sin que esa se derrame. En otras palabras, el límite de la bebida no debería sobrepasar el límite del vaso o el límite superior del vaso, que es lo mismo. Este pequeño concepto nos ayuda en nuestro problema, porque yo quiero estar seguro que mi algoritmo no crecerá demasiado en el tiempo, que tiene un tope o límite máximo, de la misma forma que no quiero que el líquido rebalse el vaso. Para describir este límite o tope máximo, usamos la notación asintótica. La notación en sí nos ayudará a librarnos de complejas expresiones polinómicas que hacen esas formas de crecimiento y además nos dice mucho sobre la eficiencia del algoritmo. Por ejemplo, Big O, o notación asintótica de límite superior. escrita con una O mayúscula y unos paréntesis donde se aloja alguna forma de crecimiento, ya sabes, como constante, lineal o polinomial, básicamente encontrar Big O de un algoritmo es encontrar una forma de crecimiento que siempre será mayor o igual que la complejidad temporal del mismo algoritmo. En nuestro caso, podemos estar seguros que, en esta forma de crecimiento lineal, o Big O de n, siempre estará igual o por encima de la complejidad en el tiempo de un algoritmo. Big O, así, representa el límite superior de la complejidad en el tiempo, siempre. Cuando decimos algo como, el algoritmo azul tiene Big O de N, queremos decir de que si midiéramos y graficáramos el tiempo empleado cuando procesamos más datos, tendríamos algo que no debería sobrepasar a N. El segundo es Little O, es exactamente igual a Big O, excepto que mientras Big O se ocupa de un crecimiento igual o mayor al algoritmo, Little O solo será Mayor algoritmo, no igual. Big O es mayor o igual, Little O solo mayor. Bueno, a partir de este punto vamos a empezar a llamar a la complejidad temporal como a la función t de n, donde n representa el tamaño de los datos. Estamos aprendiendo sobre la notación asintótica. Pero, ¿qué representa la palabra asintótica? Pues las asíntotas son funciones que pasan muy cerca a otras, pero nunca se topan o cruzan, como es el caso de Little O. Big O y Little O, aunque tienen apariencia de funciones, no lo son. Solamente son notaciones. Es decir, igual podríamos decir algo como eh, el límite superior de cumpliendo esas condiciones y con la forma de que escribir Big O con paréntesis y una forma de crecimiento. Quieren decir lo mismo. En nuestro lenguaje representan lo mismo. Por ello, hay que dejar en claro que no son funciones en sí. Más, lo que está dentro de los paréntesis sí es una función que, en esencia, grafica el comportamiento de este límite superior. Por ejemplo, lineal, exponencial, constante, etc. A esta función la llamaremos gdn. Si juntamos estas dos piezas, nos queda una definición más clara. Bueno, ahora digamos que tengo un algoritmo con un crecimiento de complejidad como este. Crecimiento constante. Entonces le corresponde un crecimiento constante de big O de 1. Pero, ¿esto no rompería la regla sobre que el límite superior g de n debe estar al menos arriba del crecimiento t de n? Es decir, mayor o igual que la complejidad temporal. g de n vale 1. ¿Qué pasaría si lo multiplicáramos por 4? Pues, haríamos crecer lo suficiente a la gráfica de la función para que cumpla la regla. Y listo. Pero, ¿qué es este número? Bien, ¿recuerda la regla anterior? Pues está algo incompleta. Resulta que también tenemos una constante que va acompañada a la función g de n. Concretamente una constante c multiplicada por g de n. Entonces big O sería algo como constante multiplicada por g de n es mayor o igual que t de n. Y en little O sería constante multiplicada por g de n es mayor que t de n. Ahora, ¿cómo esta constante nos ayuda en nuestro objetivo por cumplir la condición de Big O o de cualquier otra notación? Fíjate si tuviésemos, por ejemplo, la complejidad temporal como 2 multiplicado por n al cuadrado, un Big O de n al cuadrado no es suficiente, porque 2 multiplicado por n al cuadrado es mayor a n al cuadrado. En Big O, la complejidad del tiempo no debe ser mayor a la gráfica del crecimiento g de n, sino al revés. Así que lo multiplicamos por alguna constante, como 2, 3 o 4, por ejemplo, de tal forma que ahora sí podamos cumplir con la regla. Ahora sí, la complejidad en el tiempo es menor o igual que la gráfica de crecimiento. Recuerda que si no tuviésemos esta constante C, luego no podríamos seguir la regla establecida aquí. Sin embargo, esta constante no es incluida dentro de los paréntesis de la notación de Big O, o de Little O, o de cualquier otra notación. En cualquier notación asintótica queremos mantener las cosas simples. Y la constante queda relegada a permanecer solo en la condición formal. Simplemente está allí, pero no aparece. Una última cosa. Esta constante es un número positivo, o dicho de otra forma, cualquier número mayor a cero. Esto porque eh, si adopta algún número menor o igual a cero, cuando lo multiplicas por g, este o viene cero a lo largo de la línea recta o decrece en el eje horizontal. Vamos a recordar cómo se conecta toda esta nueva información con los algoritmos. Tenemos un algoritmo y queremos saber cuánto demora si aumentamos el tamaño de los datos de entrada, es decir, la complejidad temporal. Esta complejidad puede ser clasificada como notación asintótica. Existen varias notaciones y cada una se rige por distintas condiciones, como Big O, donde requerimos una función de crecimiento Gdn multiplicada por una constante que sea mayor o igual a la complejidad. Genial, ahora pasamos a un concepto igual de importante. Llegamos que tenemos una asombrosa lista de algoritmos, cada algoritmo con su propia complejidad de tiempo aproximada. Así que, solo tomando la complejidad temporal de los algoritmos, podemos deducir su notación asintótica. n es big O de n. Logaritmo de n es big O de logaritmo de n. 1 es big O de 1. Y luego, 2 por n más 1 es big O de n. Cada complejidad y cada notación son las mismas, excepto en esta última. ¿Por qué? Cuando queremos convertir la complejidad temporal en notación big O, tomamos solo el término de mayor crecimiento. ¿Qué significa esto? Tomemos la expresión anterior, 2 por n más 1. Vamos a dividirla para graficar cada parte. Ahora que la graficamos, podemos compararlas mejor. Notas cómo 2 por n crece más que el término 1? De hecho, si le quitamos el factor de 2, sigue manteniendo esta característica, como si dominara por sobre los demás términos. Tomando en cuenta cuál es el término que crece más, ya no nos es importante escribir los demás términos, pues sus efectos no son tan relevantes, no marcan una diferencia al ser escritos, así que los obviamos, los descartamos. Es así como 2 por n más 1 se convierte en Big O de n. Más ejemplos. Imagina que tomamos 3 multiplicado por más el logaritmo de n más 1, y también lo queremos convertir a notación asintótica. ¿Cuál es el término que crece más? Separamos los términos, los comparamos entre sí y obtenemos que 3 multiplicado por n está en mayor. Los factores no nos interesan porque con o sin ellos igualmente el término mayor puede dominar sobre el resto, siempre nos concentramos en el grado mayor. ¿Es necesario tomar lápiz y borrador y compararlos gráficamente? No. Te he mostrado el funcionamiento interno, pero puedes usar una guía bastante rápida para pensar en cuál es el término de mayor crecimiento. Aquí los ordeno desde los más grandes hasta los más pequeños. Genial, ahora mira esta gráfica entre la complejidad temporal y una función de crecimiento lineal. Hay algo nuevo aquí. Ya nos preguntamos cuál es la complejidad B-Code de esta gráfica. Y luego, ¿cuáles son las reglas o las condiciones detrás de todo esto? Ahora nos preguntaremos, ¿desde cuándo se cumplen las condiciones? Voy a darte más contexto. ¿Cuándo la complejidad temporal es menor que el crecimiento lineal? En esta parte. Durante toda esta área verde, la condición se cumple. Y en esencia, quiero que te concentres en este límite de aquí. O mejor dicho, este pequeño punto en la gráfica. Llamado N sub 0. Básicamente afirmamos que, desde un punto N sub 0, cualquier número en adelante, hacia la derecha, cumple con la condición. O en otras palabras, cosas como estas no pueden suceder. Donde al principio parece cumplir con la condición, pero luego no. Mientras exista un punto n sub 0 donde todos los números que le siguen cumplen con la condición anterior, entonces hemos completado la definición de anotación. ¿Qué sucede si no tuviéramos un punto n sub 0? Si no lo establecemos, luego no podemos estar seguros de qué sucederá cuando el tamaño de los datos crezcan. Y no queremos este tipo de situaciones. Continuamos con más notaciones. Big Omega, el límite asintótico inferior. Un algoritmo tiene una complejidad temporal que a la vez tiene la notación Big Omega, cuando el crecimiento se multiplica por alguna constante que es menor o igual que la complejidad temporal. Aquí es al revés. Vamos a construir esto gráficamente. Cuando la complejidad temporal está sobre la función de crecimiento, multiplicada por alguna constante, desde n sub 0. Luego tenemos Little Omega, muy parecida a Big Omega, salvo que esta vez, en lugar de especificar menor o igual, simplemente es menor. La diferencia es muy sutil. Y finalmente Big Theta. Esta es curiosa, ya que tenemos una función de crecimiento que intenta igualar a la forma de la complejidad temporal. Y al menos tenemos dos constantes, capaces de rodear la complejidad en el tiempo. Mayor o igual y menor o igual. Para resumir, ¿qué es la notación asintótica? Una forma de clasificar algoritmos de cinco maneras. libre o como el crecimiento mayor a la complejidad. Big O como el crecimiento mayor o igual a la complejidad. Big Theta como el crecimiento igual a la complejidad. Big Omega como el crecimiento menor o igual a la complejidad. Little Omega como el crecimiento menor a la complejidad. Cada una cuenta con sus propias reglas o condiciones de funcionamiento. Dentro de estas reglas nos encontramos con dos constantes, c y n sub 0, donde c nos ayuda a cumplir con la función de crecimiento de cada notación y n sub 0 nos define el valor mínimo desde donde se cumple la condición. Para todos los números, n. Genial, vamos a la definición formal. La complejidad temporal puede ser clasificada como notación asintótica, la cual se escribe como una función de crecimiento g, si y solo si ya aquí empezamos a declarar la regla dentro de la notación. existe una constante positiva que multiplicada por el crecimiento es mayor o igual que la complejidad para todo n mayor a n sub cero, o dicho de otra forma, desde un punto n sub cero para todos los números en adelante. La misma estructura de definición se repite, por ejemplo, con Big Theta. De un algoritmo, la complejidad temporal puede ser clasificada como notación asintótica, la cual se escribe como una función de crecimiento g. Si sí y sólo si sí existen dos constantes positivas que multiplicadas por el crecimiento son mayor o igual y menor o igual que la complejidad temporal. Para todos los números n mayor a n sub 0. Las notaciones asintóticas no solamente se usan para representar el tamaño del tiempo, sino también del espacio. Como en lugar de calcular segundos o minutos, calculamos kilobytes de memoria que son ocupados. Cuando el tamaño de los datos aumenta. Pero en realidad no cambia nada en lo que respecta a lo que hemos visto. Básicamente el sentido de estas notaciones no cambia si se trata de tiempo o espacio. Y esta es la notación asintótica. Ahora que has comprendido cómo funciona por dentro, podemos hablar también de cómo la calculamos en un próximo video. Espero te haya encantado este video. Muchas gracias por ver.